Buenas cabros, hoy día estamos con un unboxing de la colección legendaria del reto Ya Así que vamos a ver qué trae da la este vuelta, muestra la caja Ya vamos a contar la caja por muestra. Aquí hay una caja Está bastante, bueno. bastante grande Estas cajas son para que la gente guarde sus cartitas Aquí las cartas son así, me van a así Para guardar el tuco Acabo de tener que ir a cambiar el kilo por los asesores. Ya ¿Qué trae esta caja? Bueno, esta caja trae 10 cartas ...reeditadas de eh, El Reto, que fue la primera edición de Mitos y Leyendas. Lamentablemente, Mitos y Leyendas confirmó de que no se, van a ocupar, no se van a poder ocupar en torneos. Pero se van a poder ocupar para jugar con los amigos, para tener las la carpetitas... De colección nomás. De colección, exactamente. Después tenemos 6 protectores, con la edición de Ra de, de Segunda Era. De esos de, fue de la edición que se llama... Dominios del Ra. Después el portamazos. 6 sobres de hijos del sol y un plate -mat de Cronos y Zeus de la edición helénica de segunda era de. Ya, así que vamos a abrir. Y aquí están las cositas. A ver esta cosa. Primero, el portamazo. Vemos que el portamazo tiene harta eh, tiene eh Aquí está el Fergus de hijos de Danán, la serpiente negra. El dragón de magma, creo que se llama dragón de magma Y el apophis Ya, vamos a, vamos a abrirlo a la No puedo abrirlo Estoy inútil, no, aquí está bien Está la papita, papita, está papita Por ya. gente como tú Las botellas tienen instrucciones de abrir por el otro lado Exactamente, la quinta botella Ya, vemos que es, de, es, es como un plástico duro Ahí, y viene un separador De cartas para el side deck Que tiene la expresión de Merlin, de era Está bonito. bonito. Bastante duro, mira. Cartón duro. Sí, cartón duro. Bonita sí. caja, bonita caja. Y Merlin, que nunca me salió las cartas cuando compré Spazadron. Sí. Está tan picado. Tini, tini. ¿Qué es eso? Protectores del rap, que son protectores que son perfect fit. O sea que tú pones las cartas y te quedan, pero impeque. Son como los protectores del, del pack de hijos de Worm. Son bastante sexy Son bastante... delgados. Son glossy, son como... Son oh. Me exito <risa> vale. Ya, vienen los... 6 sobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo abrimos después, final. en la siguiente sección El Playmat Que es la mella weá de Playmat Oh si, sí, que weá hermano <risa> Voy a un poco la cámara Está hermoso. Que va a por ahora nuestro problemas más de. de. Club Wyrm. Blue Wyrm de la Plaga. Ahí, listo. Bonito la cuestión. Vamos a sacar, vamos a de Después. Después, no. Después, no. Después no. Y por último, lo más importante, las cartitas reeditadas del de reto. ¿Atrás tiene la edición nueva de Mito y Leyenda? No por el otro lado. Dale vuelta. Ah, oh, Tiene la antigua. antigua. Nostalgic. As ¿Después Boy. lo abrimos con los sobres? No, igual tiros si esto. Ya, bien. para hacer otra, otra sección. Porque... ¿Otra sección? Sí. Ahí viene no, allá. A ver, ahora? ¿no, no, ¿No viene nada más entonces? Entonces ¿qué viene. Sobres. Protectores. Ahí. Listo. Y todo una la única suma de... 16 lucas. ¿Dónde lo compraste? En Zamar. De preventa, ¿no? Sí, porque yo creo Creo Ya Así que ahora vamos a ver las cartitas Ya, pero la siguiente sección así? Sí, pues. así que nos vemos un rato, vamos a cortar la imagen Y Show. vamos a ver las cartitas ¡Buena cabrón Ahora vamos a seguir con este unboxing Entonces, aquí tengo los seis sobrecitos Aquí tengo las 10 cartitas Saqué 10 forritos las cartitas de los forros al tiro Y el santo Y tenemos a nuestro santo, y señor, el Druk que nos encomendamos a él. Para que nos salgan cartas buenas los ya, en los solicitos. Ya, empezamos ¿En estas son todas las mismas? Eh, sí, son las 10 cartas de ratón. Son siempre las mismas. Vamos a romper esta cosa. Por que se ve bonito el, el logo antiguo. Ya. Partimos con el caballero negro. Un 2, Dice, Dice, alentar en juego. Todos los demás caballeros ganan más una de la fuerza permanentemente. Permanentemente. Caballero negro. Esta carta después también fue reeditada en la edición Inmortales. Que también hay un caballero en la edición Inmortales. Pero el dibujo es diferente. El dibujo es diferente, sí. Maravilloso. Pero hago un troleño. Ya. Después viene el Yisin Que tiene 5x. Que no sé por qué dejaron de hacer esto. Que es muy entendido. Dice: Tiene fuerza igual al número de cartas oro que tengas en juego. Entonces le ponían la x y ahí. En vez de un 0, que ahora finalmente cuando el aliado gana, gana fuerza de ataque por la cantidad de cartas que no hay en el juego Siempre tiene un 0, ahí tenía una X Una X, muy bonito. Se llama más cool, cierto Está bonita la carta también Sí, está muy bonita el... Sí. Tenemos el demonio, que aquí, X, de no. Dice, para ponerla en el juego puedes botar 4 cartas de tu castillo ¿Qué cosas más rotas en ese tiempo? Turno 1 No sé, Se sale esto Botáis 4 cartas Juega el demonio Dragón Medieval. Tiene una única habilidad: 8-6. Que tiene mucho, que ataca mucho. Y este dragón no puede ser bloqueado. Esta carta fue reeditada también en Salo Cuando sacaron la antología. Que le cambiaron la habilidad también. Y ahora con esta reedición: Bonito. Bonito. Ahí. El Groot. <risa> el Groot. Groot el Slang. Groot Slang. 2-1. Puede destruir este aliado. Para buscar un oro en tu castillo y ponerlo en castillo. Ahí está. está bonito, ¿eh? Ahí aparece un tipo. ¿no? sí pues, Dos está. tipos. Ahí para matarlo. Y, y, este y ahora viene Odin, que era un verde. <risa> que, aunque ustedes no lo crean, era un talismán. Era un talismán en el reto. Ahí dice... Pide uno, dice, busca una carta de tu castillo y ponla en tu mano, luego de volver a bajar como su castillo. Un buscador, Jodín, por el ojo, es que el ojo puede ver el futuro, uh -huh. entonces busca la carta. Buscaba ya ahí al hueón al que pegaba 6. Y listo. Listo. ganáis. Y, y aquí está la carta más rota, eh, más rota al entrar en juego. de todo el juego, orago de elfos. Al entrar en juego, agrega 5 cartas solo. Listo. Listo, <risa> ganaste. <risa> Turno 1, se lloró. Ganaste. Nada que decir. El trauco, 1-2 Ganas 1 la fuerza por cada trauco aliado en juego Ahí tenia que tener los 3 pues. Los 3 y pegaban 5 cada uno Con uno, pues. venían uno Y las Valkyrias Que también era un talismán tal Puedes jugar en cualquier momento del juego andar una carta jugada por tu cliente enviándola al cementerio Cart También la carta de anulación, coste cero Cart carta, carta única Y por último viene el Zeus que también era un talismán Ranger. Y que Zeus te permite robar 6 cartas de Nomos Castilla. ¿En esta época había límite de cartas en mano? Yo creo que sí. Mm -hmm. No me acuerdo bien porque no, no, no, no, no, partí. no partí un reto, partí después, como dos ediciones después. Sí. Porque me, me acuerdo que desde cuando salió el aire en el Nahualt, de primera edición, habían oros que tenían 3. Tres. Tres. Sí, y el tesoro carta, de. No me acuerdo. El tesoro de Inca, creo que era. Sí. Eh. Que valía 3 oro. Sería muy cool que lo vieras esa mecánica, pero igual estaría un poco roto. porque no era que generan oro, sino que Manía. la carta era tesoro. Sí. Así que, eso. ahí están las 10 cartitas. Vamos a ponerlas cada una en un. Sobrecito de los nuevos. Para es probar 10. el perfect, perfect fit. El perfect fit. Oh, oh, mira ese qué perfect Perfecto. Eh. Perfect. El, el mazo del reto. El, magio, el mazo nostalgia. El mazo nostalgia. Perfect. Hay gente que tiene cartas de reto no? todavía. Chico, y tienen, las tiene muy, muy buen estado buen eh, son... estado pero Ay, estas cartas sí. 2001 2001 hace 20 no no tanto a tu edad po? no no no yo tengo 24 cuando entramos al colegio sí cuando entramos al colegio ahí salió yo me acuerdo que estaba cíclope también ahí sí, sí. en Arta y sí, después la pero no era como una sola mitología era no pues era con el... mirada ¿Sí? No tan temático como ahora que una. Una edición, un, una un sector, ¿no? sí, sí, todo un periodo de tiempo. Mm. Como por ejemplo el Dominio, que son es como creo que renacentista. Y después viene. Axis Mundi. Que es como eh, post-renacentista. Los Maura <coughs> Y la bola. Y la bola. Y ahora vienen los. Y ahora vienen los Zores. No, es no con los zombies con la nueva edición. Ah, verdad, bueno, Viene el legado gótico. Los zombies, los... ¡Vampiros! Son, son zombies, son zombies. ¿Eh? Ahí... Nosferatu. Ahí para teleserie. Un shout-out. Estamos viendo. Listo. Ahora hey. la de nuevo. Odín. Ay, oh, mira que hermoso. El brillo, el brillo, no deja ver nada. Los eh. El Trauco. Las Valkirias. Que siempre esta sacarte. ¿Siempre? Ahora la tienes, por porque... favor. Ahora la tengo. Zeus. El Groot Slang I am Groot El Dragón Medieval al Dragón Medieval? El Demonio El Gizin Y el Caballero Unigrero ¿Vale de las cartas, me gustaron y ahora... y ahora, señor Druk, por favor Con Odin Odin, con Merlin al Con Merlin, la... con su calvo maestra. Abrir los sobres. Estos ya. son sobres de 11 cartas. 11 cartas dominan del sol. Como es costumbre, dice: En cada sobre puedes encontrar una carta real, 3 cartas cortesano, 6 cartas vasallos y una carta oro. Y uno de cada seis sobres puede contener una carta mega real o superior. Esta carta reemplaza la carta oro. Vamos entonces, por el oro entonces. No, no, no vamos por el oro bueno. como se ocurre. Entonces, vienen seis azules: Viene la real, viene el oro y vienen las tres rojas. ¿Y ahí nos jugamos la vida? Y nos jugamos entonces cuando después lo hace solo nos jugamos la vida, ¿ya? Entonces aquí empezamos con... No mm. la voy a pronunciar. Mm. <risa> es un Sombra 2-2. Enjambre impuro. El... el Chiñiflu. El, el, el que, el que te decía... Que te evita el daño que... Te auto-proclame, te auto... Te auto es, gracias. Para el que te sacó al, para el que te piló. Buena carta. Llamar al Yanku. Busca un aliado de raza bestia, tu su castillo y ponlo en tu mano Luego alimenta el aliado de raza bestia y controles. Busca y alimenta Flecha no de fuego Bien, Martín Guarayama Guarayama ma. Y el camaricón. Ya tengo Guay dos, dos camaricones esta única eh, va a jugar tu este animal con una carta de tu mano Cuando juegues a jugar este de ciervo, con una carta de tu castillo y ponlo en tu mano Yo. Entonces la de este Ray, una carta, busca una carta Y ahora viene ¡Uuuuu! Uh, Vega real, vamos a Oclo. Ya lo tenemos No, no tengo, esto no la tengo. Güey, ya cortamos y después seguimos. No, no no, ¿no? Te déjame de terminar el sobre y después sigo. Yeah. Ya. Ya. Este, Esta carta que la, la buscaba harto, la necesitaba. Ya lo y salió. Que cuando entra en juego, tiro las dos cartas, las dos últimas cartas, las pongo abajo de este aliado, Y lo puedo jugar con un este en mi mano. Luego, cuando saca el juego, elijo una carta extra abajo de este, lado de este aliado, la juego y la relajo en la mano. Maravilloso ¿Y es sacerdote? sacerdote, exactamente, necesitaba el mazo Two hours later. Ahora sí. Claro, después de un corte, porque hubo un corte comercial Estúpido <ríe> ¿Qué? Que Llegó que gano la, la onda ¿Llegué? Ya, llegó aquí, estas tres cartitas, todas las cartas que no trajeron El sobre, acá, el chiniflo, el chiniflo para el, para el mazo elector. Yo no quiero saber ¿Sabe? Y la carta tal, camaricón Muy buena carta, y la mamá que yo la estaba buscando Porque es sexy Gracias Druk, sos grande, sos grande tú. Vamos al siguiente sobre. primer sobrecargado, weón. Ya, vamos, sigamos Bueno, Carlos, como le está contando Aquí a los compadres Ayer un, un compadre se dio un unboxing de esto Y en los seis soros de salió nada, nada. <risa> Puro oro Puro oro, exactamente ¿En serio? No, pero no salió ninguna carta buena <risa> <risa> Nada ¿Aquí ha salido algo? Porque... Sí, vos salió mamá lo que es la mega real y Kamikun, que también es, es buscada y es bastante buena. Ya, moña El to Tech. El Saculeo El Entrenamiento. Marcial. Marcial. 4. Danza de Mictlal. Y. El Camino de que es una buena carta. Sí. Que el lado objetivo. Y luego buscar el lado al mismo coste. Y pagarlo sin jugar su Mish Mish Y el X-Balanque. ¿Cómo sabes pronunciar esa mierda, weón? ¿X-Balanque? <risa> <risa> lenguaje <risa> buscado el lenguaje. Que este, este recibe a Martín porque es un guardián. ¿Y héroe? Y el héroe exactamente. En respuesta, de un jugador puede buscar una más carta de su castillo. Puedes descartar dos cartas de tu mano para jugar este dedo sin pagar su cuarto. teoría En juego, los jugador no pueden buscar su más castillo. Entonces yo busco una weón y Martín dice: ¡No! ¡Ah! No tengo cartas, lo juega. Y me caga. Jeje. Y que viene, viene, viene, viene. Oh no, bro. Honorito. El yupana. ¿Qué es? ¿Un ladrillo? Dice, las matemáticas son la medicina que mantiene limpia la sangre del imperio ah, inca. supongo que es como una pseudoespecie de abaco raro. Sí, puede ser. El castíbr. ¿Un la... ninja, weón. No, es como una, una babosa ninja. Babosa. Y tiene... Es un ninja, weón. En algunos mitos, Texicretal pagó caro su cobardía, se transformó en el caracol que arrastra la luna. Un caracol, ¿no Ah, ¿eh? un nicho. La Soquit eh... so Ah, te conté esa wey Sí, Soki. So luz. El luz. Y el viento carnívoro. Que anula o baraja de la oponente objetivo. ¿eh? Beautiful. Bueno, no malo. No es malo. Ahí Martín me voy a pasar una de sus cartitas para ir a cambiar. Siguiente sobre. Ah. Vaya a cambiar una real por una ultra real. Bien, Martín. Bien. <risa> que nadie, por favor, no, no, no lo caigan, por favor, no lo caigan. <risa> ¡Ya! Aquí un héroe, ganaboso, guardián. Mientras le están en juego, los demás aliados guardián. y controles no pueden ser objetivos de habilidad de aliados. Es buena. Buena. Pueden la ahí en un masito. Baranja todas las cartas cerradas por el objetivo. Esto anti-sertote. Anti ¿Un oro con habilidad? Un oro con habilidad. Cuando este oro se es utiliza para pagar el costo de un aliado. Esa habilidad no puede cambiar de controlador hasta el próximo turno. Mataste específico un rollo Tiene que cambiar mucho. Este, ¡Otro oro! Otro oro con habilidad. Farmazo Guardián. Héroe. Que ahí de Martín tengo este. Tengo dos más por ahí. Para que los pongan en el mazo. Nazca. Nazca. Uh. Y. Y Parapa. Este bueno, Como cacha, como se dice la wea, ¿eh? Y. Tecnochitlan tan chan, chan chan. Y en este juego, el otro juego, juego lo puedes destruir en desterrado. Entonces esto te caga todos los todos los que dicen puedes desterrarlo para hacer tal cosa. ¿Mm? No perrito. No perrito. No perrito. No perrito. ¿Tu de oliva? No perrito. No perrito. No perrito. Y después viene uno lo sin de día. Y ya agotamos la suerte. Que la gabe? Me gusta oro este Tenéis como tres. Como quedamos, ocho. como Seis. Seis sí, de esos mismo. Todo sobre qué. La cabeza colosal para el Mazotem El Cori para el Mazo Bestia. Y por último, los voladores. Cerró. Eso fue en el tercer. Dos, tres oro en puro sobres. Con cuatro oros en puro sobres. Nos quedan tres oro en horas. Vamos, Drup. Señor Drup, por favor. Yo no sé como a la gente que de repente de estas cosas les cuesta abrir los sobres. Ah, perdóneme usted, que no podía abrir la bolsa, pues bueno. Ya, pero eso es una bolsa. ¿Cuántos sobres tenía ahí? ¿O 20 sobres ahí, 20. 20 poco, 20 poco. <risa> <risa> ya, un arma. Un. Teju. Yahua. Yahua. Una bestia. El desafío del águila. El taso de Troll. Un sombra. Un bolón tiku Llevamos 1, 2, 3. El Petrificado El objetivo personalidad de, su de su turno Y la real es Tengo como 5 estas cuestiones <ríe> Un Witchylobuxling Ancestral Cuando se puedes antes del juego puedes buscar una carta de coste de 2 o menos de tu eh, Puedes jugar una carta de coste de 2 menos de tu mano que no sea aliado sin pagar su coste Una vez por turno puedes tirar otra de ancestral para que controles Pero con una carta de tu castillo de coste de 2 menos de que no sea aliado de en tu mano Búsqueda juego sin pagar su coste Y viene atrás... ¡Una viene alpaca! El mejor parece una piñata, güey. Una alpaca piñata. <ríe> Buena. El James Jaguar, que él Mish. Mish. El Aum... Un, un, un, un, un delfín con brazo, güey. Los... Lo, lo, <ríe> los tipos del juego del Shadow Roof House. El Carlos Cthulhu, los humanos peces y... Joder, jugar de fuego Oye, Juan, déjalo, déjalo solo ahí todo ¿Ya, ya desemboxeamos eso? Ya, ya he puesto Tengo como 6 de esa cuerdad Por si quieren alguno tienen que ganar centrales? Mira, ni siquiera deja ordenar ¡Ya! ¡Vamos, señor Druk! Dao ¿Por um, qué se dice? Chompa U... Chompa U... Este weón es como los que llegan tarde a la película y preguntan por todo, weón. El tomar pucará, El... Chachi Outlin... Chachi... Chachi el Chachi... La Waifu... La Waifu... La Chulpa... Y... El... Waki. El Él El le ha por la fuerza, puesto a este para que tu oponente no te cuatro cartas... No es ¿Eh? malo... Y... Y... Otro. Oro. Otro, originalidad para el Héctor. <risa> el Chuck, el Citlali y la Maravillosa. Martín, no se ha quitado por favor. Llegaste tarde, cagaste. Y el último, y el último se pero no cinco. por eso menos qué importante. Aquí viene eh. el auto real. Espero.